Bueno, eh, hoy vamos a hablar de, del tema de la contaminación electromagnética y las radiaciones en las viviendas. Construcción, protección y rehabilitación. Un tema muy interesante por la que nos está cayendo. ¿Mm? Avances tecnológicos y qué podemos hacer. Pues la verdad es que me he quedado sorprendido de la cantidad de cosas que podemos hacer y que desconocemos. ¿Mm? Bueno, como podéis ver.. Eh, la mayoría de, de, de problemas de radiaciones las sufre Estados Unidos, Canadá y otros países de su área que construyen con materiales muy porosos. Pladur, eh, madera entablada, eh, de bajo costo y bueno. Y en las películas también he visto los Mobile Home, etcétera, etcétera, que están muy de moda ahora por la crisis. Eh, y bueno, todos son unos materiales, digamos, pues muy porosos. Principales riesgos. Bueno, principales riesgos, pues bueno, eh, los riesgos nos vienen del subsuelo. El agua, para mí, es una de las principales. Pero también tenemos otras cuadrículas como la Harman, la Curry, etcétera, etcétera, y las fallas. Después tenemos las, las líneas, el cableado de líneas de alta tensión, teléfonos móviles, toda clase de artilugios que van entrando en nuestras casas. Algunas veces han entrado progresivamente y otras han entrado de golpe. ¡Pum! Y bueno, ¿qué tenemos? Materiales vulnerables. Ladrillos, piedra, madera, cristales, cemento, hormigón, digamos. El hormigón, aunque haya algunos hayan con un entramado, el entramado nos dirá el grado de protección que tendremos contra la alta frecuencia y contra los campos eléctricos. ¿Eh? El hierro por un lado nos perjudica, pero por otro lado nos, nos, nos aventaja a la hora de proteger. Y ahora veremos por qué. Y luego hacemos la arcilla. ¿Mm? Esto en bioconstrucción son materiales muy naturales, muy acordes con la tierra, pero esos, esos materiales acordes con la tierra también hay que acordarlos con la tecnología que tenemos, que eso no se ha acabado de ligar. ¿Mm? La en bioconstrucción, el mejor resultado de protección de campos de neumáticos es la construcción a base de neumáticos usados. ¿Por qué? ¿Por qué? una construcción, de Airship famoso, buscas Airship Spain o otras páginas web y hablan de la construcción de, de viviendas de bioconstrucción a base de neumáticos. Pues, por esto, ¿qué lleva un neumático? Una malla metálica que le da la dureza y la estabilidad. Pues esa malla metálica hace que estas casas sean completamente fantásticas a la hora de la penetración de las ondas electromagnéticas de alta frecuencia ¿Mm? un tema muy interesante como los neumáticos son redondos vamos creando muros y esos muros nos protegen más luego poder revestirlo con cualquier tipo de material y al fin, al fin y al cabo lo que queremos es una vivienda sin riesgos ¿Mm? aparte de los riesgos de accidentes domésticos, etcétera, etcétera, ¿no? que eso ya son otro tema de la protección la arcilla y tejas de hormigón así como materiales de aislamiento comunes difícilmente pueden proteger contra la contaminación electromagnética pero sí que sí eh, las barreras de vapor con recubrimiento de aluminio, eso se le da por ejemplo al plástico vale. hay un proceso que se le recubre con metal ¿vale? son unos, unos materiales que ahora de momento son caros pero bueno que están teniendo pues sus estudios ¿no? el apantallamiento, las patas de protección para los campos electromagnéticos y los, los fondos, las pantallas de blindaje o sea los fondos que pongamos en paredes, techos o suelos eh, aquí podéis ver una, una casa que está pintada con pintura de grafito vale, que es la pintura que muchos ya conocéis o habéis oído hablar de ella eh, el grafito es muy conductor de la electricidad vale eh, y es aconsejable pues, derivarla al tierra. Pero también ejercen unos rebotes. Claro, yo pongo pintura de grafito, la onda choca y vuelve contra eso. Porque muchas veces, cuando nosotros protegemos la, nuestra pared de la casa del vecino, resulta que al vecino le enviamos el doble de radiación. Si nos mandaba una pastilla, nosotros le devolvemos dos. No me acaba de gustar este tema, por eso me vengo a referir que es un material. Que si uno quiere buscar un poquito de equidad entre una cosa y la otra, pues habría que mirarlo, ¿no? Que sabéis que eh, aplacando con piedra o aplacando con otra clase de materiales, ese color negro desaparece y lo podemos pintar al color que queramos, porque el grafito, el color natural es el negro, ¿eh? no deja de ser carbón. Luego tenemos la tela de, de hilo de plata, que es esta de aquí ahora os la dejo para que la vayáis si la tocáis un poquito notaréis que roza, que es por el metal que tiene dentro, vale la vais pasando para que todos la podamos ver y esto pues claro cuando la pones tú delante como puede ser un cristal que es muy poroso pues tenemos una protección del 99% prácticamente, pero siempre queda un 1% pero claro, tampoco podemos ir a mirar a, a lo máximo que tenemos luego tenemos el desacoplador de red bioswitch o un elemento digamos que es de tema eléctrico, sería como un maneto térmico si, si, como podéis ver la esto cabe en el cuadro de... general de la casa esto normalmente, ¿qué nos hace que tengamos que esta herramienta sea muy beneficiosa? Pues que podemos apagar la luz desde la mesita de noche y desconectamos el campo magnético y el campo eléctrico de toda la habitación sin tener que desconectar las cajas de empalme, sin tener que ponerme artilugios varios o separar la cama de la pared o ir desconectando los enchufes. Esto me equivale a que yo... Me vaya a dormir, apague la lámpara de, de la mesita de noche, se me desconecte todo esto y duerma tranquilamente y relajado. Que me quiero levantar por la noche para ir a la cocina o ir al lavabo, vuelvo a encender otra vez y esto da todo el rato, chequea el circuito con 8 voltios de corriente continua y cuando uno le da al botón de encender la luz, reconoce que hay demanda de luz y se activa el magnetotérmico. Y vuelve a dar corriente a esa habitación, planta o casa. El problema es que las viviendas en este país no están diseñadas para tener un circuito para cada habitación. Pero esto ya lo podéis ir proponiendo, porque eso es un tema muy interesante. Cada habitación, un cacharro de estos. Con pues los niños se van a dormir pronto, claro, si ellos apagan la luz se desconecta toda la casa. Ya hemos acabado con todo, con la película de turno, con la partida, con lo que sea. Pues bueno... La cuestión es meter uno por cada habitación De descanso ¿Mm? Evidentemente no, si vamos por planta Pues no lo pondremos donde vaya enchufado en La nevera ni el congelador Porque evidentemente nos quedaríamos sin ese servicio Pero eso es una herramienta muy importante A la hora de descansar Esa familia en esa vivienda Esto sería a grueso modo Lo que más general, más general Tenemos ¿eh? A nuestro Abasto, ahora mismo luego tenemos una cosa muy curiosa que aquí no se vende ¿eh? Alemania, Rumanía en Rumanía está la fábrica esto es un una placa de Pladur que conocemos aquí como Pladur pero que lleva cristales de yeso y cristales de grafito y eso sería el yeso entra al 100% rebota solo un 37% hacia afuera y absorbe un 62% derivado a de una toma de tierra en el suelo, ¿vale? y solo entra dentro de, de casa un 0,001% de esa radiación entre comillas, ¿vale? Esto sería lo que hace este fantástico producto que en el centro de Europa se está utilizando pero como algo como que ellos, pero claro ahí hay otra cultura, aquí cuando montan un congreso o un tema sobre estos temas esto se hace pequeño estamos hablando de casi mil personas discutiendo ese tema y ya somos muchos aquí ¿eh? o sea que esto es una herramienta pues el problema que nos trae esto es que necesitamos un armazón metálico igual como las placas de yeso normales que en campos en campos eléctricos Ahí está lo que es de la toma de tierra. El problema que nos dan las casas ahora con, con este tipo de tabique de, de yeso seco es que nos, se nos acopla el campo eléctrico a la estructura de, del armazón donde vayamos a poner ese pladuro, ese tabique de yeso. ¿Cómo se soluciona eso? Con una toma de tierra en el armazón metálico. Esto es un tema muy importante. ¿Vale? Esto ya lo lleva al grafito y ya no hace falta. O sea, ¿qué hacemos? Tenemos un producto que nos protege por los dos lados y también nos protege del campo eléctrico porque lleva grafito. Ya no tenemos ese acople. ¿De acuerdo? Luego tenemos los bloques de piedra caliza. Este, este bloque de piedra caliza, fabricado en Alemania, es, es fantástico protege de la, de la radioactividad, protege del campo magnético en dosis más pequeñas, pero lo más de esto es que protege fantásticamente campos eléctricos de alta frecuencia. La colocación, esto con estos artilugios, si buscáis KS y tal, la fábrica alemana esta, y se va montando como si fuera nada como las piezas del, de, del tente. ¿De acuerdo? Yo lo he encontrado muy interesante y pensar que todos estos elementos son naturales. O sea, no llevan ningún tipo de aditivo que diga que nos puedan perjudicar a la salud, o sea, que es que esto lo bueno es que utilizamos la misma tecnología de bioconstrucción y a más a más la aplicamos a la, a la protección de, de, de estos campos de que estamos hablando aquí que, que nos vamos asustando cada vez que conocemos más cosas de ellos ¿Eh? tenemos la protección de, en ventanas, vale. tenemos mallas de fibra de vidrio pero recubiertas con pintura de grafito Esto, eh, ¿por qué? Porque, claro, la puedes, la puedes plegar, la puedes envolver, cosa que las mallas metálicas no lo puedes hacer. ¿De acuerdo? Pensad que el vidrio es lo más poroso que hay. Por aquí es donde entra el 95% de las radiaciones de alta frecuencia. El vidrio es lo más malo que hay. Pensar que toda esta habitación de aquí, todo lo que nos entra son por los ventanales. Por eso el diseño de ventanales sin un tipo de protección como las que vamos a hablar ahora nos va a dar este tipo de problemas ¿os acordáis antiguamente que había un vidrio laminado que llevaba como una una rejilla metálica que era de color negro, que era cuadritos para que cuando se rompiera no se cayera se quedara de esto, pues esos vidrios testados hoy que todavía los hay, por ahí no entra contaminación de tomadero por la malla metálica que está dentro del vidrio el cableado antes ya lo hemos hablado el cableado el cable blindado nos va a evitar muchos problemas y derivados cables, cables blindados y llevan tomas de tierra para esos campos eléctricos Si pensar que la electricidad eh, el desagüe de la toma de, de la electricidad siempre será la, la, la toma de tierra si la toma de tierra está mal vamos a tener, dónde va a ir la contaminación para de de adentro. Pa, pa nunca saldrá hacia afuera ¿Mm? Diseñar casas con, con cable Para las conexiones de internet ¿De acuerdo? Muchas tienen problemas ahora Pues Muchos hay conexiones de internet Pero algunas tienen eh, La conexión solo para teléfono ¿vale? Luego resulta que no, va, no pasará Esta manguera por dentro de la otra Etcétera, etcétera Vengo a referir que el diseño es importante a la hora de una rehabilitación el proponerse el tener conexión por cable en todas las habitaciones. En todas. Porque si no, está blindado. Porque si sí, el único cable de la casa que está blindado es el de la DSL. Porque es que si no, no podíamos enviar datos. Aquí también tenemos otra clase de, de productos. ¿Vale? Como puede ser. Las típicas regletas, pero selladas. En las cajas de, en las cajas de empalmes, donde hay la, igual que los enchufes, es donde hay más fuga de electricidad en contaminación electromagnética. Estos son tapones sellados para, para los tubos, para que no acaben de salir, porque los tubos que ven, por ejemplo, de esta casa, son metálicos y se llevan toma, toma de tierra. Antiguamente en algunas en casas de bioconstrucción se utilizaban las latas de sardina albo para hacer las cajas de empalmes. Y así le poníamos una toma de tierra, recogíamos todo al campo eléctrico en esa caja de empalmes. Hoy las cajas de empalmes, de la mayoría de casas mmm, que tengan un tema sostenible, en este, llevan toma de tierra. Para recoger ese nubarrón de electricidad que está concentrado en una caja de empalmes. Porque la caja de empalmes, pensaba que es un... Es una de, un montón de derivaciones que están mal conectadas, el cable del cobre es más largo, etcétera, etcétera, y aquí hay una concentración de esto. Yo he visto muchas viviendas que las cajas de, en algunas comunidades, en Albacete, en algunos sitios, he visto que las cajas de empalme están aquí abajo. Yo digo, hola, a la altura de la cabeza de la cama. ¿Mm? Pues bueno, tenemos toda esta clase de de elementos que sí que podemos pedirlos y trabajar con ellos. ¿Eh? tomas de tierra, cables que llevan tomas de tierra se pueden fabricar o se pueden montar ¿eh? y hay mesas que ya llevan para conectar la toma de tierra esto es impensable aquí todavía, pero bueno esto derivará cualquier objeto metálico ¿Eh? Aquí solo tiene que ir conectado a la, a la tierra No conectemos 220 en el mismo enchufe Porque hay alguno que lo ha hecho y, y se han fundido los plomos Me vengo a referir que Derivaremos todos los objetos metálicos A la tierra Incluidos los parquets sintéticos ¿eh? Simplemente poniendo Esto mismo Aquí en La parte de atrás Y el cable la punta del enchufe conectado a la toma de tierra. Toda la electricidad que está en el parquet parque sintético, y digo sintético porque es un derivado del petróleo, y corre la electricidad por encima, se nos va a ir al desagüe, que es la tierra. Tenemos bombillas que reducen los campos eléctricos, simplemente con este haz y con toma de tierra. Lleva muchos años funcionando. Acercas el medidor, ha desaparecido todo. todo. Todo se difumina. ¿De acuerdo? Todo lo canalizamos hacia un sitio. Tenemos que llevar las cosas hacia un sitio. Porque si no, está todo flotando en el aire. Y si está flotando en el aire, no lo comemos nosotros. Bueno, aquí entro en el tema que también yo... Bueno, eh, siempre he montado cercados metálicos. Y es el tema que me apasiona porque siempre trabajo en la montaña. ¿Vale? Y allí al menos estoy más descansado. Y bueno, eh, el tema de los... El tema de, los... de las protecciones metálicas. Esta es una protección en la torre de Colcherola. Sabéis que la torre de Colcherola tiene un la torre de Colcerola tiene una particularidad de que emite mucho, sobre todo la, las viviendas que están debajo y hay una vivienda que se hizo un trabajo de, se estaba empezando, eh, la persona está la francesa, es francesa me llamó a mí para antes de hacer obras, ¿qué puedo hacer para reducir todo esto? digo, pues bien que me hayas llamado antes de hacer una obra, porque hay gente que me llama cuando ya ha he hecho las obras ¿Mm? esto va cambiando también ¿eh? bueno, pues esto de aquí le venía, pues claro, esto aquí la vivienda empezaba desde aquí, pues todo esto se apantalla. Porque pensad que una onda es como una pompa de jabón. Cuando llega aquí, se rompe al tocar esos cuadrículas. Cuanto más pequeñas son las cuadrículas, mejor. Pero claro, dependiendo cómo es, con diferentes materiales, yo voy testando ¿eh? con los medidores cuáles, con cuáles tenemos mejor resultados, ¿De acuerdo? Estas son impeminablemente las mejores, que son las tela mosquitera de acero inoxidable porque así evitamos corrosiones ¿vale? y luego también tenemos ahí está la típica conejera o gallinera esta tela metálica que venden en ferreterías que tiene el cuadro pequeñito ¿eh? que nos servirá para forrar paredes previo trabajo de acabado ¿eh? aquí podéis ver una casa en Albacete en la cual se midió tenía este señor tenía un grupo de antenas enfrente y el piso daba a dos, a dos era el último piso y otro en la parte de atrás y las radiaciones se le cruzaban pues otra cosa que le recomendé quitar la calor, el exceso de calor en Albacete en agosto es brutal aquello pues se ya se situó de hacer un tabique aparte con tabiquería de yeso seca para intentar apaciguar el tema de la calor y se forró, la parte de esto se forró con la tela metálica esta después él, yo ya me fui y todo esto él me dijo, dice, es fantástico no tengo nada ahora las persianas tienen que ser de aluminio porque las, las, el aluminio nos protege, si bajamos la persiana hasta abajo, nos baja radicalmente los campos electrométricos. Si son de plástico de PVC, olvidémonos de ello. No va a hacer nada. También tenemos los folios, porque pensar que es pues, por donde entras siempre será por el de esto. Si a más a más le ponemos la mosquitera que hemos comentado antes, tenemos completamente un blindaje natural, entre comillas. Esto es otra de las cosas que también yo he hecho alguna, lo pasa, no tengo las fotos, que era, era más pequeña. Esto es cuando dice, bueno, cuando yo tengo una masía o una, una zona en el campo, ¿qué hago yo para protegerme si tengo unas antenas de telefonía móvil en este lado de acá? Pues bueno, se hacen estos estos parapetos tan, tan grandes, pero que lo podéis reconocer como si fuera un, una pista de tenis o un campo de golf. Pues esto rompe la estructura de las ondas de alta frecuencia de cualquier antena de telefonía móvil que puedas tener cerca. Esto es un estudio que estoy haciendo yo sobre estos temas. No. No. Porque el rebote, el rebote que ejerce la antena hace que tú puedas llamar. Evidentemente habrá sitios que no lo llamarás menos, evidentemente llamarás, menos, pero esto es un tema, piensa que lo que estamos aquí evitando es la radiación directa, no la cobertura de ese teléfono, que son dos cosas muy diferentes. Que esto la normativa actual no lo aplica Solo habla de efectos ¿eh? Y eso es un tema muy interesante Que después se hacen las, las pruebas de carga Que serían Las pruebas de medición Que después se certifica de que esto Es correcto ¿De acuerdo? Bueno Las bombillas de bajo consumo Es un tema que Aquí se ha hablado de los temas de los COP De los volátiles Pero hay más. Hay más porque. Pensar que esto, esto es lo que lleva dentro una bombilla de bajo consumo. ¿Vale? Esto. Es como si fuera una radio. ¿eh? Pues esto ensucia lo que es la línea eléctrica. Cada vez que se, llave, se enciende este circuito electrónico, enciende la. O sea, se ensucia, digamos tenemos los 50 Hz, pero resulta que tenemos un montón de frecuencias, que eso se puede mirar con un osciloscopio, y nos ensucia todo esto. ¿Qué pasa si nos ensucia esto? Si nos ensucia esto, pues tenemos problemas de salud dentro de casa. Esto es una... para que veáis lo que ensucia... Las frecuencias que emite un LED son 230 hercios, una de 350 Hz y las de bajo consumo 26.740 hercios. O sea, no hay palabras, ¿no? Nos dicen que ahorran, pero ¿quienes ahorran ellos o nosotros? Creo que ellos. Por eso Correos te daba dos por una. Bueno, esta es la cocina de mi niña, del Playmobil, que me dijo, papá, mírame la cocina que seguro que ahí ya hay. Y bueno, pues sí, la verdad, me puse con el tema de la cocina y el tema de la cocina es muy sorprendente. Microondas. Yo no voy a hablar de microondas porque si hablo a la gente ya lo tira. Es igual. Pensar que Bosch tiene uno de 2.400 euros que está blindado. Yo le pregunto a la persona esta, digo, bueno, ¿por qué te gastas un dinero con no tenerlo? Sí, pero yo tengo uno de protegido. Ah, Ah. Sí, no, no, no, estaba blindado completamente. Totalmente, 2.400 euros es para gastárselo. Bosch, no hay publicidad de ese microondas por parte de Bosch. Aquí. Entonces quiere decir que nos están tomando el pelo en algún lado. Sí, te la puedes hacer. Pero mmm, con esto, la cocina en microondas ya no existe. Nadie, nadie cocina dentro de tu microondas. Solo calienta. Yo en mi casa tengo microondas, pero cuando el microondas se enchufa, que es mi hijo, el del, el del rap, cuando enchufa el microondas todo el mundo sale disparado, porque mi hija sabe que cuando hay una campanita ya podemos volver todos allí, porque es la alarma, que hasta pensar que llega al piso de arriba, medido por mí, eh, medido a la vecina de arriba, ¿eh? campos magnéticos hacia aquí, hacia arriba y hacia abajo. Solo cuando funciona este sí. Sí, claro, pero es que tenemos el campo eléctrico porque está enchufado, nunca se desenchufa, ¿no? Este sí, bueno, lo has enchufado, pero menos así es un gran problema. Simplemente te ahorras el limpiar un cazo, y encima lo tengo que limpiar yo porque mi hijo tampoco lo limpia. O sea que es una máquina que no sirve. ¿Eh? La campana está conectada directamente a la red, no la puedo desenchufar yo, aunque no funcione. Yo la mido con este aparato de campo eléctrico y me está dando. ¿De acuerdo? No está cortada la fase. Yo si lo... Cualquier aparato yo lo puedo desenchufar de la red, pero este no. La mayoría de cocina está completamente, y eso lo sabéis muchos, están conectadas directamente a la red. La única manera de desconectarlo es siendo el magnetotérmico de turno, que tiene la campana, el horno y tal, y bajarlo. Curioso tema, ¿no? Muchos ahora han instalado un pequeño interruptor al lado que corta las dos, la fase y el neutro. Y así yo mido ahí y no hay nada. Ya no digo cuando en enciendo eso, porque esto, yo es que la cocina la, la llamaría, tenía que estar homologada como taller mecánico o taller industrial. Porque esto cada vez que funciona se convierte uuuh, una inducción, parece que vaya a salir un reactor, porque hay algunos que tienen una campana que parece aquello... <risa> bueno, pues eh, eh, le faltan dígitos al aparato. Más de... Sí, sí, pero... Uuuh, bueno, de ventilador, si tengo un momento de... Me recuerda lo ventilador, que te voy a decir un consejo. Sobre todo por los arquitectos diseñadores de interiores, es fantástico. Esto, 40.000, eh, estamos hablando de campos es una inducción. Eh. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues el tema está en no... no... ¿Cómo, ¿Cómo podemos trabajar esto sin, sin que nos afecte? Pues yo llego aquí, apago la campana, remuevo la comida, echo los ingredientes y cuando... Me voy y hago esto. Pero no estoy cocinando ahí pegado con la cabeza ahí como muchas amas de casa que están ahí o, o, o gente que está cocinando con, el, con, con la inducción ahí delante. Mira si es fácil. Higiene eléctrico. ¿De acuerdo? El horno. El horno es uno de los que poco pica. Porque normalmente el pobrecillo ya lleva tantos años allí y bueno, sabemos lo que hay, ¿no? Pero los automáticos... Este es del inquilino, que yo vivo aquí El inquilino me compró uno de los más baratos que había No tenía ni termotato, nomás tenía uno de estos de, Ni tenía ni luz interior, digo, pero hombre Hay unos que tienen luz Y la bobina está co Contamina, pero vamos, un campo magnético brutal También está conectada Directamente a la red ¿Vale? Otro problema Y si no, tienes que sacar el de esto Y desconectarlo, eh, no Un interruptor y desconectado Porque todo eso está enchufado y pasa por vicaría, porque también consume. Los nuevos contadores inteligentes van a valorar ese consumo de esa radiación. Pero una pregunta. Cuando dices un interruptor, ¿quieres decir que, que... Sí, sí, es eh... un horno que, que se puede desconectar? O que tú... No, no, yo, no creo, yo, yo todas las cosas eléctricas, electrónicas, de alta frecuencia o de baja frecuencia, las quiero desconectar cuando yo quiera. No cuando la normativa o cuando lo de esto quieran ellos. ¿Eh? Desconectada de la red, ¿eh? cacharro ese de antes, ¿no? Con... No, pero ahí no lo voy a aplicar Porque estos son de esto. Cuando estoy cocinando Yo desconecto esto, ¡clac! Desconecto, corto la luz El suministro eléctrico De este aparato Con el interruptor normal y corriente Antes antiguamente iban enchufados Los desenchufaba y ya está Pero es que ahora no, ahora van conectamente Si tenéis alguna duda, quiero que quede claro Porque esto a veces se confunde Se trata de... de desconectar la que no salga ningún dígito en el aparato para que nos entendamos. cómo lo desconectas esto? esto, la nevera, el Alto, la nevera no la podemos desconectar porque si no. Lo que, lo que quiero yo es introducir un interruptor que ya están muchos, muchos de estos, muchos electricistas ya que ya saben el problema de este tema, ya me dicen, "No, no, pongamos un interruptor aquí al lado y tú lo desconectarás y lo conectarás a tu gusto." ¿Vale? Las placas de inducción. Perdón. Sí, sí, si no lo lleva, pues... No, pasa nada. no, pero claro, si ese horno, por ejemplo, me va a suponer que detrás tienes un despacho y tú estás, estás generando un campo eléctrico, ¿vale? Si tú puedes desconectarlo, mejor. Ahora, si no hay nada, pues no pasa nada. Siempre y cuando este no, este no haría falta desconectarlo porque no lleva reloj ni nada. Estamos hablando de todo lo que lleva... El que te pone el día, que si que música del compadis, quieres, todo eso que sale allí, todo eso hay que desconectarlo, porque eso consume, ¿vale? Que los LEDs han pasado a que tengan dígitos ahora. Las placas de inducción, ostras, las placas de inducción me ataca todo esto de aquí. No me quemo, etcétera, etcétera, pero no, me, me induce, que es como un gran microondas, pero sin la caja, ¿vale? Pues esto vamos a aplicar lo mismo que la campana. Me acercaré aquí, la apagaré, removeré. Echaré los ingredientes y luego me voy a ir otra vez a, a enciendo y ya está, se acabó. Puedo seguir utilizando esa placa. La vitrocerámica es lo mismo que este horno, simplemente alejándome y tomando las mismas precauciones me hace menos daño que esto. ¿De acuerdo? Sí, bueno, el horno ya hemos hablado que este sí que tiene este dígito. ¿Mm? estábamos hablando de dosis de, de, de frecuencia de exposición te que llegar hasta ahí hasta apagar dar la vuelta y sabes qué pruébalo no, ya, ya. es que hasta que no lo pruebes no es que no eh, eh, es impresionante es impresionante si simplemente desconectar la casa y irnos a dormir la mañana siguiente se trata de minimizar el impacto lo máximo que podamos tampoco volvemos locos ni ni ni ni perder el de esto pero lo que estoy dando, estas pautas que estoy dando yo con las caras que veo aquí uf, digo madre mía, si tengo que hacer todo esto yo voy a salir corriendo, voy a salir en los periódicos no, no, no se trata de eso, se trata de ir haciendo uh -huh. exactamente esto ya hemos hablado de las placas de intención. a ver esto es un peligro porque funciona 24 horas al día 365 días al año hoy en día se diseñan se diseña esto ya en el antiguo rebos o en el antiguo sitio donde dejamos la comida. Esto se, tra se traslada a una habitación aparte. Ya se diseña que los electrodomésticos estén en una habitación aparte de donde se está cocinando. Sobre todo camas detrás no, por favor. ¿Vale? Esto que funcione cuando las personas no estén trabajando en la cocina. Esto de aquí. Prohibido dejar niños delante viendo cómo gira el tambor esto lo he visto yo, eh, para que estén entretenidos no, la gente no sabe eso se entretiene por el niño delante el niño está molestando, está tirando cosas lo pongo delante de la lavadora y, y ya está es la tele que gira los imanes en la, en la nevera 3, 4 imanes, no, no hace nada ahora en una casa vi que lo menos había 200 imanes igual sí que los yogures tenía que hacer algún efecto ¿vale? fluorescentes debajo de la cocina el campo magnético de la reactancia de los fluorescentes, eliminados. Cambiarlos por LED, otro tipo de iluminación. Los focos que os decía, que iban en el techo, eliminando esto, poniendo uno de 220, eliminamos el problema. Eh, bueno, mira, lo del wifi lo dejaremos para otro día Si me quieres preguntar luego Si no, no podemos acabar Esto, esto de aquí Elisabeth ha dicho, hay lo del modo eco y tal Yo os recomiendo que ni de modo eco ni lo no toquéis Porque en el momento que acaricias el de modo eco Se dispara y irradia más que el otro Había uno de Suecia un, Se gastó el hombre un montón de dinero Y cuando acabé la medición y tal El hombre lo iba a llevar a la deshallería eh, ¿Por qué? si eh, El último informe de pionitativa, que lo tenéis traducido al español, está en mi página web, si queréis. Eh, los tumores cerebrales han aumentado un 400% y los de teléfono móvil un 200 y pico por ciento. Si tenéis teléfono móvil y teléfono alámbrico, utilizar un teléfono móvil. No, no, no, ala no. ala, pero grande. ¿eh? <risa> No, no, yo no voy a minimizar riesgos en este tema. Yo si lo digo es porque lo he probado, lo he testado y con otros compañeros también lo mismo. Sí. Otros venden, venden esta película como de esto. Es que está muy moderno y sin cable. Esto es el Chucky, el niño maldito. Esto fue de la compañía de telefonía, tenían miedo que se fueran a la telefonía móvil. O de la telefonía fija. Inventaron un teléfono móvil como los antiguos, se quedó así y por eso ha quedado ahí, como como no tiene cable, es bonito, ahí está, yo no, yo he eliminado totalmente, porque yo para tener para tener un de estos, a ver, exactamente y si no el de cable, el de cable si tú lo estiras llega hasta cuatro metros, medidos o sea, depende de qué marca, cuatro metros de cable, ahora no te líes con él, el único que tiene, pero se puede meter en cualquier habitación, y es inocuo, cero radiaciones. Ay, perdón, aquí si queréis apuntar, aquí tenéis, bueno, espacios en Wi-Fi, ahí podéis tener todo lo que queráis sobre este tema. ¿Qué dirás? ¿Dónde ha sacado este hombre todo esto? Pues de ahí. Yo lo he mirado y está realmente, la verdad que son ve de unas páginas web y blogs que tiene el Juan Carlos que están, vamos, que te pierdes ahí y vas aprendiendo un montón. ¿eh? Sí, sí, no, es que yo lo he hecho expresamente, hasta yo me pierdo, o sea, que imagino que os perdáis allí y ya si salís algún día me decís cómo, ¿vale? Eh, el día el, luego luego os doy unas tarjetas después de la, después para que veáis y de, pensar que el día el mes que viene este yo siempre hago cursos sobre estos temas, ¿vale? Talleres etcétera etcétera y ahora en julio voy a hacer un taller de radiaciones en Cambrils, ¿vale? Lo podéis buscar a la página web si os interesa y bueno espero que os haya gustado mi ponencia sobre el tema y podéis ver que hay una serie de materiales que son muy interesantes, ¿de acuerdo? Pues ya está. Nada.